Ahí no está, es lo que Luis se Díaz rendilla. coge la llamada No, es una, es una alarma, él no sabe cómo quitarla Luis. Bueno, sí. <risa> <Qué risa> ¿Cómo tú estás, mi hermano? Buenos días, días, señores, está con nosotros Vamos a hablar de fiesta. vamos a hablar de actividades sí, Navideñas, de espectáculos espectáculo. eh, De los boletos que nos trajiste para la fiesta sí. del Cuco De todas esas cosas ¿Estaba sí. sí. en el tema? ¿Eh? Sí, sí, estaba ahí <risa> Míralo bien que está en, está en el Buenos que... días eh... a ustedes, buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís sí, gracias, gracias a ti, mi pueblo Mira, precisamente yo quiero hablar de algunas actividades que se realizan en Navidad eh, en San Francisco de Macorís. Es increíble que vienen aquí a San Francisco los mejores grupos musicales del país. Y algunos que se presentan llena y la gente no lo conoce, o sea, no saben que de la fiesta están. Sin embargo, son fiestas buenas, porque la cosa ha cambiado mucho en cuanto a espectáculos se, se trata. Y hay un renglón que yo quiero señalar, y es que, como dice el tema de mi invitación, ¿cómo se organiza la fiesta y cómo se tiene esto en la fiesta? Yo quiero iniciar, si me permiten, de la... con las agrupaciones musicales de, de cada institución que presenta la, la fiesta. Por ejemplo, voy a iniciar con Yudul. En Yudul, recientemente hubo una fiesta que fue el 21, que fue Elby Martínez. Luis Martínez. Camarón. ¿Cómo sí, se dio esa? Un lleno. lleno. Eh, próximamente, hoy precisamente, estará lleno, me parece, en YouTube, porque va una agrupación musical, dos buenas, que es al y Don Miguelo. Es una fiesta tradicional. que Está hace... pegado, Don Miguelo. No está pegado, pero es un, bacha... un, un urbano de lo mejor del país. Y tiene su público. Sí, sí, claro. al está muy pegado. Pero siguiendo con Yudul... Pero una pregunta, esa fiesta yo no la había oído mencionar. No, yo no la he, o sea, no he oído mencionar. Yo Precisamente me le voy a decir que esa fiesta tiene un sí. público de redes sociales. Ok. Eh, la promoción... Ustedes son anticuados en redes sociales. Las redes sociales, todo no el mundo lo sabe. Quizás ustedes no, porque no están no tienen tiempo para meterse a eso, pero la gente vive en eso. No, no, no. todo el mundo está metido en eso. No, pero de hecho, ah, bueno. de hecho, por ejemplo, el público de nosotros de redes sociales, míralo claro, ahí, claro, cómo están conectados claro, e incluso interactuando claro. en vivo con Exacto. nosotros. Entonces, es un lleno porque ya es una tradición de hacer una fiesta para la juventud de 24. Pero después de 24 en YouTube estará Toño Rosario, una fiesta que ya tenemos siete, sí, ocho sí. años haciendo. ¿De 28, no es? De 28. Ajá. Sábado 28 de diciembre, es una fiesta que, que siempre traemos una agrupación musical muy buena para la familia, para la gente que... Pero no el otro año fiesta. se trajo junto con Villalón, este año se trae solo. Exactamente. Correcto. Entonces, siguiendo en Yudul, estará entonces Yudul el 31, eh, como cuatro agrupaciones musicales de género urbano, porque los 31... Pues la gente, los jóvenes son los que salen. Oh, Recuérdaselo aquí a una cuanta gente que no entienden que el 31, el que no sí, mezcla ¿verdad? lo urbano, pues pues no vende. Los muchachos vende salen menos. a la calle, yo soy un viejito y yo después de las felicitaciones. ¿Qué viene el 31? Ah, no, me voy para Naranjo Dulce, amanecer. no lo son los que vienen? Eh, y el 31, el 31... Oigan esto, muchachos. No. Vamos para allá. El 31 viene... Ajá. Nene... ¿Quién es ese? La amenaza. La amenaza. Duro, muy duro. Viene también, secreto, el biberón. No, no está pegado ahora no, pero es muy duro. Secreto, vale. biberón. O sea, va a haber una amenaza pero, en secreto. es harto secreto ya. <risa> pero oye, o, Oiga también que viene, el mayor clásico, <risa> el varón del bachata. Ay, santísimo. Rocky, Roy, Rocky RD. Rocky, Rochi, Rochi Rochi. muy duro. Que, que es, está muy pegado. Es lo, lo que, que es estamos un, pagando. Un, sí. para allá, sí. Rochi, Esos son agrupaciones musicales del sí. 31 ¿Sí? sí. para es terminar guau, guau. a las 9 de la mañana la, oye, la noticia, sí, oye la noticia la noticia que Dios se dio hace lo un lo tiempo lo que, lo lo tiempo, lo que lo el mayor lo clásico lo apareció lo vivo lo en lo su lo apartamento lo y amenazó lo con lo hacer otro disco <ríe> entonces eso es el 31 pero el día 6 ya que pertenece a navidad el primer sábado de enero Viernes, ese es un Viernes Raúl no? Rodríguez. Sí. Raúl Rodríguez. Ah, Eso es el, en Yulia. el chatero, excelente. Pero hay otro sí, sitio, no. que, que hay muchas agrupaciones okay. musicales más. Por ejemplo, tenemos Avalon Disco, que realizó el día 15, domingo 15, una fiesta con Fran Reyes. Fran Reyes. Y el no, próximo, el día 15. Sí. Fran Reyes estaba aquí el día La 15. Bien. Y el próximo 27 estará en Avalon Almatos. Al, ese es un salsero Alex sí. Sí. entonces en Blue o sea, ¿qué Caguas día es, ¿qué día es? es 20, bueno, 27, en ese caso, 27, esa discoteca 27, llenaría eh, no creo el viernes, que Alex Matos sí. para esta zona del Cibao dice, un, sí. eh, me imagino que llenará por, por la cuestión de que no, la gente no, no, siempre no, no, va porque sí, Avalon sí, es una discoteca Es uno de los mejores bachateros del país no salsero no, y me refiero a Frank Reyes claro, claro otro lugar que hacen fiel también Blue Cagua. Ah, Blue. ¿Dónde es eso? Eso estuvo es para los guaguaguas, es para la gente. La Libertad. A nosotros sí, los okay. tigres. Okay, la libertad. Entonces, el sábado 21 ¿Ah, estuvo... RH. Ah, okay. Estuvo, ah, estuvo la Teodoro la Reyes. Teodoro Reyes estuvo ahí. Ahí. Muy bueno, sí, bueno. Claro. Muy buen bayane. ¿En El que canta Elizabeth, ¿quién es? Teodoro Reyes o Joe Vera. No, ninguno lo los No, ¿Quién es ¿Quién es el que canta Elizabeth? Me eh, se me olvidó el nombre. Se me también el nombre. El eh, pegó es. eso y ya. Entonces, Entonces sigo. Porque eh, eh, eh, eh, lo es YouTube. Con, con Romeo, o sea. Pregúntele a Don Guto. No, grupo. Me ah, estaba okay. a sorprender. Artistas que oh, sí. han venido sí. aquí y vienen. Vamos a ver. Adelante. En Plaza Premium. Eso se inauguró el día 7. Estuvo hecha. Va de la Bachate. ¿Dónde es Plaza Premium? Eso es algo nuevo que se Al lado del almacén de Miguel Reina. Del Ovejero. La libertad. Ah, ya, ya. entiendo. Entonces, en Caribe, en sultán. Ah, oye okay. en, en Caribe lo estuvo Y fue lleno también ¿Dónde? El, el domingo En Caribe La insuperable ah. Otra ah. urbana Que está pegada sí. Miren lo que está pasando está En San pegada, Francisco y, y, dice, y dice Sócrates Que no hay cuarto Un buen sitio hay Para ella presentarse ¿Eh? Y dicen sí. ellos sí. Que no hay cuarto Buen para... sitio para... Oiga Ahí mismo la Y estoy diciendo Quieto. Que son Tranquilo. las mejores Tranquilo. Agrupaciones Tranquilo. musicales Que son las mejores Agrupaciones musicales Del país Y sigo diciendo Aquí llegan millones De dólares de remes Hay que tener cuatro Para esas fiestas Sí. En, el, en el Club mil de Mayorista de de estuvo <risa> en una fiesta popular, el prodigio, el día 15. <risa> ¿A dónde? En el Hoy Mayorista. El okay. Y viene el, el 25, ya tú no lo sabes, Anthony Santos. Pero el 31 hay uh -huh. una fiesta, es que una te gran fiesta. Mil pesos sí. pues, Oiga, una gran fiesta del 31. Ajá. Uh -huh. Que es la primera vez que el mayorista en el club presenta el tipo de actividades okay. urbanas. ¿Cómo? Por ejemplo, está. 31. el mejor bachatero del país. No, el mejor grupo urbano del país, que está internacionalmente pegado, el ay, alfa. Ah, el alfa. No ¿verdad? puede. Estará allá en mayorista. También estará ese bueno, mismo día Luis Vargas. No. También Luis, Luis Vargas va a estar ahí. Sí. Pero, ¿cómo va a ser? Sí. Y ya Luis Vargas está cantando junto pero, con Luis alfa. Oye, el Alfa. Pero, oye, ¿quién? Pero, oye, pero, alfa? Luis Vargas se ha bajado, ¿eh? No, pero por Dios. Es dinero. Pero es que tú juntas Luis, Luis Vargas con el Alfa, va... y, el ah, alfa, sí, alfa va... y el Alfa sí, le saca la vida. Luis Vargas se ha bajado. Por... Ay, pero, por Dios. No he eh, terminado. Oye, para que tú tengas una idea, escúchame, Luis. Para que tú tengas una idea. No, pero para orientarte. El Alfa tiene a los chinos bailando de poco. ¿Tiene si los hombre, rusos bailando de embobo? Sí, si hombre, a todito. Ah, investigalo. Claro, wow. Sí, si hombre, sí, así sí ¿Internacional? Sí, hombre, estará también, dominicano eh, sí. Ah, pero, ¿tú estará ¿tú estará también... el dominicano, hiperbólico. ¡Cállate! bro Estará también el 31, ahí? junto con el Alfa. ¿Están durmiendo ustedes? El urbano sí. Chelo Cha. Oiga. Es. Ah, sí, Chelo Cha. Y como salcero, Chiquito timba Muy bien. ¿Es so, un fiestón? Sí. ¿Es so, un fiestón? Sí. Un fiestón ligado con salsa, bachata, urbano. Sí. ¿No se sabe qué cuesta la entrada? Unos cuartos. 300 pesos. 300 pesos. Que eso es caro. <risa> ¿Eh? Eso es caro. Cuesta más de 300 pesos la entrada. Me, me la gente, dijeron que cuesta Dios. más de 1.000 pesos la entrada. Alguien que actualice a, a Sograt. Y la te... mesa... ¿Cuánto la ah, entrada? De, de, de, de, de 2.000 dólares. Por eso está bien. De 150 dólares sea, tú... 350 oye oye, pesos. oye, oye, oye, oye. Oye, oye, la mesa. Dime adentro, oye. Ellos VIP que cuestan 2.000 dólares con la bebida. Sí, sí. 150... 100, 1.500 dólares. ¿Por qué se recurrió botella... en tanto tiempo? Okay. ¿Verdad? Porque me ha dicho que, por lo que sí, pasa, es que el precio que cobran los artistas cuando vienen y el tamaño de, de los sitios de baile, si tiene que recurrir a eso para poder compensar y producir alguna ganancia. Sí, de yo mejor. tengo un no, ahorita que, que te voy sí, sí. ahorita. No, no, a... no adelante, a... no hay sí. problema. Porque... Entonces, eh. eso es en mayorista. Uh -huh. Entonces, en Root Club, uh -huh. hay muchas fiestas también. Por ejemplo, el 25 tenemos otra vez Roche y RD y La Manta, dos urbanos. ¿La quién? La Manta. El ¿Quién es ¿Ese es sí. un urbano? El 26, no, no, quién ¿está aquí el 26? Omega es fuerte. Ah, ¿A dónde? ¡Ahí! Para sus armas para matarme. Para que ustedes vean esta, esta eh, nueva canción del Alfa, que a mí no me gusta, pero hay que, hay que reconocer Alpha? sí. Eso se publicó Ajá. el día 18 de diciembre. Ajá. acá como estamos hoy, a 24? Sí. Tiene seis días. 18 de diciembre. ¿Sabe cuánto View lleva? 7.400.000 visitas. Eso sea, para que ustedes tengan una idea del impacto de este muchacho a nivel nacional e sí, internacional. Es verdad. Sí. Le estoy diciendo, tiene a los chinos, sí, porque si van a decir que es la cultura dominicana que, que no tiene educación, tiene a los chinos bailando de embos. Los chinos bailan eso a los chinos bailando de ¿A dónde no es chino de la Guardia? ¿A, ¿A, ¿A dónde es, es chino de la Guardia? Los chinos de que de la Guardia, está hablando de los chinos. Terminando con el itinerario de San Francisco de Macorís, en Rubio estará también, ¿sabe qué? Every Martínez. Ahí en el eso oh, es 29. Bueno. Y el 30, el prodigio otra vez. El prodigio. No, pues está bueno la Porque bella. la discoteca ahora tiene un formato que antes era para jóvenes. Te faltó una fiesta ahí, la del día 23. Estaba aquí Sergio Vargas, en RU. Sergio Vargas aquí. En RU. Por eso yo lo mencioné. Lo trajo Roberto Neri. Sí, es verdad. Es verdad. Lo, lo vi anunciando. Sí. Sí, sí, lo vi anunciando. Sí. Sí, ah, sí, Comenzaron sí, como a las sí, 3 de sí, la mañana. Es sí, cierto, que sí. sí. sí. sí, ¿Eh? puesto aquí Sergio Vaga. Sí. correcto. Entonces sí. yo decía que la discoteca ahora sí. tiene el un nuevo formato. Antes era para los jóvenes la discoteca. ¿Y ahora? Bueno, cuando tú ves que va a va chaval ves prodigio, va a Sergio Vaga. O sea que los jóvenes también están consumiendo ese tipo de música. Porque no le permite a los jóvenes, no quieren ir a la discoteca grande, si no quieren ir sitios pequeños. Correcto. Pero esas fiestas, por juca? ejemplo, esas fiestas que tú estás mencionando, donde hay que, busca, donde se cobran esas sumas impresionantes. Sí, bueno, eh, no y es, y para, es sí, para, para jóvenes. Eso, no. son para, para gente ¿para que tiene poder de compra. Claro, claro que sí. Entonces Porque esa dar mesa. Mil quinientos dólares por una mesa, o sea, sí. por un espacio sí. y que tú no te lo vas a llevar para tu casa. No. Esa mesa tienen Juca. Oye, en la fiesta urbana siempre hay juca. Sí, y está prohibido, pero la permite. Sí, le, pon, le ponen la juca y para, te ponen... Pero mira que le pasa con eso, para edificar, edificar el público. Está prohibido. ¿Cómo? Lo ahí, que estamos hablando, bien. de dos mil dólares, uh -huh. yo no lo veo ni tan caro porque le, ahí en esa fiesta 31 le meten ser whisky, bueno, eh, 10 personas y un mueble cómodo. O sea, tienen que consumirlo eso si no lo pagan. Pero ¿qué es lo que hace la gente, la mayoría? juntan tres, cuatro grupitos y lo pagan. Sí, sí. Porque dos mil dólares son ciento y algo de mil. O sea, yo en ese caso no lo voy a tancar. Tienen ellos seis litros de gol. Y, y muchas cosas importantes. vieron ¿no? aprendan Nueble, esto, muchachos. o sea, se habla de dos mil dólares, pero la gente se su rucho, vamos a juntarnos otroito nosotros cinco. Vamos a poner 20 mil pesos todos. ¿Lo hacemos o no? Sí, sí, claro. O sea, yo digo eso porque la gente. Sí, sí, dos bien. mil dólares. Pero generalmente hacen eso. Son 12 personas, 12 boletas. Eh, te incluye la boleta, te incluye la, eh, sí. eh, esa primera ronda. Sí. Eh, son, Hacerlo son como seis, se hacía ¿no? antes, entonces no es rentable con relación a cómo se hace ahora. Porque si se hace así ahora es porque se supone que es más rentable y tiene que tener un propósito. Asegura sí. la rentabilidad. Correcto. Luis, claro, eso va a depender naturalmente de la fiesta, pero en cuanto oxila una botella... Eh, los muchachos, por favor, se hace un poquito de silencio porque tenemos un programa paralelo ahí una botella por ejemplo de etiqueta negro etiqueta azul gol como sea, ¿cómo caro no que no que no es que no que no que no no pero no que está mencionando es más caro que el Claro que sí, pero ¿cómo tú vas el no es el no es el no es no no no no no no claro no no no no no es no no no no Estamos Nosotros estamos vendiendo el buchara, como tú dices, y etiqueta negra 12. Vamos a ver, anote. Eh, oscila al menos de 5 mil pesos, 4 mil pesos más o menos, porque... ¿Y el doble black? El doble black, como hace 6, 6, 7 mil pesos. ¿Y el gol? 15, y el azul 20. Porque eso tiene su clase. O oscila sea. en eso, no es que sí, claro. cada discoteca tiene su precio. Claro, Y claro, después pues, claro. de la etiqueta eh, que y todo eso. Exacto. Y ustedes venden macallanos. Ese es bueno. Se sí, ¿Cuáles fiestas son más rentables? ¿Las fiestas que le traen comien. a los pero, pero artistas no vende, tradicionales? No vende, las fiestas que traen solamente a los comien. urbanos. No, no, no. De... Ni clerén ni triculina de ¿Cuáles? Dime. <risas> dime. Vamos a esperar que lleguen, man. lleguen, termine. Mire. Dime. Eso tiene que ver con un ritmo que yo tengo. Yo ah. quiero decirle, que va a caer ahí. Que, que montar una fiesta, montar un espectáculo requiere de cinco renglones importantes que hay que conjugarlo Ay, ¿cuáles son? cuando un renglón de eso falla es cuando le quitan una pata a una mesa y se lo va a aplicar ¿por qué? es obligatoriamente es, yo me he llevado esos renglones y los éxitos míos en eso han caído ahí por ejemplo, el artista tiene que ver con mu mucho con el evento lo principal de, de un evento, un artista es una fiesta de un artista el artista es uno. ¿Por qué el artista? Por ejemplo, eh, hice un espectáculo recientemente en el estadio. Y fue mucha gente decente, mucha gente rica. Luis, sí. ¿cuál deja más dinero? Una fiesta de urbano solamente, una fiesta de merengueros, de Ay. gente típica de los años 70, que sea, que una fiesta para adultos. ¿Qué le pusiste? O Una fiesta para jóvenes. Te Estoy haciendo la pregunta más rápida porque nos queda cuatro minutos y si nos ponemos a desarrollar ¿Qué? como tú trajiste eso, no nos va a dar tiempo. ¿Pero qué? Queremos darle a la gente porque la lo que qué gancho le pusiste? No, tú también. nos dices, mira, mi experiencia es esta, esta, por favor. La fiesta de urbano... Ajá. Deja más porque es pues más barato. Está. Pero, mira, ahí. Mira, Pero espérate. Oye, razón, Ay, él acaba de decirme oye, la oye, razón. Oye, la oye, razón. Oye, oye, espérate es la Tranquilo, artista, Bobby, tranquilo, Bobby, sí. tranquilo, Es más barato. Y ahí. generalmente donde hay fiesta urbana, urbano. Donde hay fiesta urbana, la discoteca tiene muebles tiene luces, vende juca. Y la vida la ven en cara. Ey. Por ende, deja más la artista de lo urbano. Ahora bien, en las artistas populares, como en el caso de Toño, Rosario, uh -huh. eh, deja más, dependiendo de los incluyentes de ahora, rápido. Hay sí. Sí. que conjugar el artista, Que bueno. El lugar, excelente. Sí. Porque hay artistas que a la mayorita nos gusta Y los que gustan a la mayorita no gustan a Oí, Oye, oyeron. El patrocinio es obligatorio buscarlo para que cuadre. Si no hay patrocinio, con la boleta no se cuadra. Porque, por ejemplo, Toño me cobra 1.600.000 pesos. Y tú metes 600 gente. A 800 pesos. O se pagan 840.000. No son ni 5.000, ni 500.000 pesos. 480.000. Y pesos. me cobran 600. Uh -huh. O sea, que Pueden conjugar el patrocinio, eh, el montaje también, que te lo pagues tú, que te lo pague tú, que una, una valla me la él. Eso tiene que ver con patrocinio. Si no es eso, no se puede hacer fiesta. Otra cosa, hay que conjugar la temporada. En diciembre, todas esa fiesta en diciembre solamente se puede hacer. Porque la gente tiene dinero, tal en bebida. Don en otro sueldo. tiempo, 30 fiestas en Macorís ¿Hm? no se puede hacer. En ninguna parte. Y otra cosa idea. es que hay que conjugar. ¿Quién monta el evento? También. Para que consiga todas esas cosas. Claro. Brevemente quiero decirles que antes yo hacía una fiesta. Y solamente la entrada era mía, la boleta. Pero ahora hay que vender la mesa. Vender la bebida. Buscar el patrocinio, eh, tener un, una capacidad, yo tengo cinco meses montando la fiesta de Toño Rosario, creo que me va a ir bien, pero es un montaje de cinco meses, y hace siete meses yo lo di ahí por ciento, o sea, si no, va, si no va mucha gente, si no conjugo todas esas cosas, me va mal. Yo tengo casi medio año trabajando, o sea, que no es fácil montar una fiesta. Luis, sí, pero no, Toño, Toño te, va, te va a asegurar ahí un público de calidad. Eso sí, por que ejemplo, sí, empresarios, claro, consumir, eh, claro, claro. empresarios, eh, muchos políticos, comerciantes. comerciantes sí. eh, eso es un público asegurado. Incluso Domino. yo participé en una fiesta que tú ganaste el año pasado del Torito. Unidos, y sí, y sí. el público que había ahí era un público realmente selecto. Pero también, para garantizar un éxito, la gente pobre quiere afectar. Y yo tengo un área barata que tú puedes ver. Ahí fue yo fui. Que tú puedes ver Brugas y también en eh, la mesa. Barato. Te cobra mil pesos en la mesa. En un área cara, tienes que comprar vida cara y puede pagar diez mil pesos ir. VIP. Sí, sí eso es verdad. Eh, o sea, ya. yo pongo que la gente vaya. Si no puede comprar un VIP, se sienta en una mesa. claro Si no puede comprar un gol, compra un brugal O sea, yo conjugo esas cosas también porque quiero garantizar un lleno. Tú con 3 o 4 mil pesos, tú vas a tener una fiesta con sí, una pareja. Sí, sí, es cierto. yo estuve Si ahí. quieres lucítela como hace cierta si esta gente se fueron como cinco a 30 mil pesos, pero si no... No puedo con 30 mil pesos no se puede salir de la ciudad. eso se lo dando de propina. <ríe> un tipo. Óyeme algo, óyeme algo, óyeme algo, que ha sido ah, un, un inquieto en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, ah, no se ha arriesgado su, eh, sus empresarios, ustedes, Oye? a traer artistas de alto calaje. No lo no aguanta San Francisco de Macorís, por ejemplo, traer a Mar Anthony, a Shakira... Oh, no. A Jennifer López a, a figuras de ese, de ese tipo, dime. Aquí solamente puede venir es Romero Jaro, Santo porque fue como patrocinador. No, no, no, yo digo para sí. una cita privada. Porque por eso nadie lo aguanta. No lo no, aguanta, ¿verdad? No, no, el no precio. Y... Nadie paga 5 mil es para Punta Cana. Nadie paga cinco mil pesos por el país. Pero además, para que organicemos el asunto, escúcheme bien esto. ¿Cómo tú justificas racionalmente? Él va a ir para la de Omega. No, perdóname, perdóname. ¿Y la romana? ¿Por qué una persona puede pagar 50 mil pesos, 60 mil o 70 mil por alquilar una mesa de VIP y no puede pagar 5 mil pesos por ver a O sea, eso no me cuadra. No, pero, o sea, y, y hay, y hay so gente, eh, perdóname, perdóname para terminar el análisis para que contribuyamos todo. Uh -huh. De San Francisco de Macorís, salen gente en tour que tú lo sabes, todos sí. lo sabemos, hacia otra parte del país a verlo. Y pagan más que lo que él está diciendo Que costaría tener una tita de eso Yo fui a, yo fui a la romana a, ¿Cómo se llama? Chabón A ver a, al Mesías Chales a Tabú. y a, Y para ver a Manaya y a Cosa Ahora se hicieron tour Y cada claro. vez que vienen artistas de, de importancia claro. Se hacen tour que claro. salen más caros Que pagar 5 mil pesos Entonces Aquí, yo amiga, pienso que hay algo Aquí de nosotros que se, de, se dedicaba a eso sí, sí. Correctamente Y, y, y, y, y, y, y de donde estoy Siempre ah, estaba saliendo también. Pero, Pero, también lo hacía la, la, la, la pregunta a él. No, no, no, lo sí, estoy haciendo pero sí, para socializarlo. Eh, primeramente aquí, para ese tipo de eventos, aquí no hay escenario San Francisco de Macorís. Ese, ese, es, un buen eso, eso sí, ese es un buen punto. Eso sí puede ser un buen punto. Excelente. Y otra vez que esa, okay. esa fiesta la patrocina, empresa de la capital y también la cubren los peloteros esa gente, su empresario. Claro. Porque en San Francisco de Macorís no hay turismo tampoco. Sal. O sea, hay que va, por eso uno va Cuando a hagan la carretera Naranjo Dulce eh, Río San uh -huh. Juan, podría eso cambiar. Porque, porque comer, comer? Ahí por se va a conectar dos tipos de turismo, el ecológico y el de playa. Claro. Yo no voy a decir que en los Santos Domingo estuvo Juan Luis Guerra recientemente, uh -huh. en una fiesta privada, uh -huh. y el escenario que hicieron costó 4 millones de pesos y era privada la fiesta. Porque hay que, hay que preparar un escenario claro. sí, para Juan Luis Guerra. Sí, sí. Eso lo hizo el Banco de no, claro, claro, sí. claro. Santo Domingo recientemente. Esa fiesta fue como de 15 millones de pesos, como barato, porque era privada. ¿En cuánto está Shakira, por ejemplo? Porque Amado y yo queremos ir a verla. Sí, yo tengo que ser la tuarita porque no sí, se puede sí, hacer por televisión. <risa> Ahí está, sí. Bueno. Que, gracias, Luis, por todos estos datos, atención. Una pregunta, Luis. ¿Conviene final? más? Una pregunta con... al final, Luis. No bien ¿Es bien? mejor, ha sido mejor este fin de año en términos de fiesta que el año, sí, claro. Que el año pasado? Sí, claro. Claro. Pregunte a amado José Rosa ha eh, sido mejor este año en términos de fiesta que el año pasado hay realización de fiesta Ay, no, no puedo decirte eso positivamente porque hay que esperar que termine okay. Ahora la fiesta Hasta Yo puedo pronunciar ahora. que son todas buenas sí. ay dios Yo creo que son todas buenas Las que se van a presentar este año oh, Oíste Fulvio y al PRD Bien. Que dicen que la cosa tan bueno, mala Vamos a despedir a gracias, Luis, Luis. Tías, sí. de Se confirma lo que nosotros gran hemos hecho aquí de Hace muchos años ¿eh? que toda que toda la la fiesta Gracias, gracias que toda por venir a acompañarnos llenó. Y darnos estas informaciones sí. Gracias a ustedes Esperan tengan todos día feliz Navidad ya, gracias. Tenemos a Arimelio. No Déjame Par hacer el programa, wow, ya, ya, ya, ya, por, por favor. favor. Oh, si pero tú fueras mudo, hizo, fuera una bella pero persona. Es que <risas>